¿Cómo podemos hacer que una animación que ya creamos vaya más rápido o más lento en Unity? Fíjate, esto va demasiado rápido el arquero ahí. Es la, la poción de Idol. Bueno, tenemos varias formas. Una ya la conocemos, pero quizá no es lo que deseamos que es seleccionar la animación desde el Animator. Y decirle cuál va a ser el Speed, aunque tenemos que tener un valor muy concreto. Otra forma es seleccionar todos los frames. Fíjate, los frames que vamos a estirar. Y lo que voy a decirle es, voy a poner el mouse, como puedes ver en el límite, y puedo estirar. Y de esta forma vas a ver que ahora va a estar más lenta la animación porque le di otros tiempos a los frames correspondientes.